Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Gracias. Nosotros, nosotros somos mexicanos, de ¿eh? somos de México. San Andrés este es de El Salvador. ¿Ajá. ¿Dónde nos encontramos? En el parque arqueológico de aquí de, de, de San, Andrés, San Andrés. Andrés, ajá. De aquí de El Salvador. Fíjate que estamos cerca de donde es San Salvador. Quedamos como a cuánto media hora, ¿no? 40 minutos. 40 minutos. La verdad desconocemos de, de que existía este <risa> parque histórico de aquí de El Salvador. Pero ya venimos a conocerlo, sí, Gracias una, a Dios. Este, así como ahorita y pues ahorita se vamos a mostrar ay miren también muchas gracias a Yancy que nos regaló ah, esa playeras también mi sí. papá miren allá va Salvador, Salvador. Ajá. Mira, Ajá. la verdad amigosa. nos gustó mucho esas playeras, sí, están muy España, padres y bonitas, sí. Ajá, muchas gracias a Yancy Está bonita. y pues vamos Mario a visitar vámonos, el parque árboles de cacao mira Paul ya no conocía veía no cómo de ahí sale el chocolate también como moneda. Sí. ¿Como moneda? Ajá, sí. wow. Ah, ¿era un símbolo de una moneda entonces? Ah, ok, ¿No? qué chido, el cacao. No sabíamos mira, ese dato. Ahí, mira, mira, cómo está ahí en, en, la, en, el, en la rama. Ajá. Cómo se alcanza a ver ahí el cacao. Sí, yo nunca lo había conocido, Mario, y pero... Y el verde, mira, el verde que está ahí abajo. Ah, ese bien, verde, este, es el museo. Sí, parece montaña la verdad Fíjate Mario que es la primera vez que yo este, veo este, pirámides así presencialmente Porque diario escuchamos de las pirámides Pero yo y Mario no habíamos salido a donde están las pirámides originalmente Sí, sí nunca habíamos ido a una zona arqueológica Y la verdad es la primera vez que vemos esto en el valle, Como les decía son alrededor de 280 sitios arqueológicos que se han encontrado en el valle Siendo San Andrés uno de los más importantes Acá habitaron las élites gobernantes estamos hablando de origen maya. También okay. posteriormente tuvimos presencia de la cultura pipil. Acá estamos hablando del periodo clásico tardío, que sería del 600 al 900 después de Cristo. Son unos 1300 años de antigüedad de San Andrés. Acá en esa estructura se llevaron a cabo lo que son las excavaciones en 1977 por parte de Jorge Mejía, fueron lo que son las piezas más importantes de San Andrés o en de piedra basáltica que es un material mucho más resistente y a los arqueólogos se les hace mucho más fácil darles mantenimiento o restauración al contrario acá en nuestro país es muy difícil ¿verdad? no se sí, tiene el por... método de, adecuado de conservación sí. entonces acá tuvimos la presencia del doctor Stanley Box uh -huh. quien hizo lo que es una restauración para mantenerla verdad con una delgada capa de cemento una habitación y a la derecha el fondo. Ahí faltaría lo que son las paredes y el techo para que nosotros pudiéramos entenderlas mejor. Acá en esta excavación eh, que se dio en 1977, acá se encontraron cabezas de serpientes talladas en piedra basáltica. Para la cultura maya simboliza el dios del viento o cuculcán. De ellos eh, dormían. ¿verdad? Acá tenemos la estructura número 3, esa fue investigada en 1977 y 78 y ese estudio surge con el interés de conocer la profundidad real de la acrópolis, 7 metros de profundidad sí. y acá tenemos un corte, ¿verdad? El de las natas. Eh, se le como trinchera uh -huh. y se pueden apreciar lo que son los adobes. Estos adobes que se aprecian son los que utilizaron para rellenar toda la acrópolis donde nosotros estamos parados en este momento. Se utilizaron alrededor de 600 mil adobes. Eso ya sería por parte de los arqueólogos. ¿verdad? Y también esto ayuda a lo que es la contención de las estructuras. Al fondo de esta excavación uh -huh. se encontró el cráneo de un hombre wow. que tenía entre 40 a 50 años de edad tenía incrustaciones de jade en sus dientes y también tenía deformaciones wow. eh, frontales y occipitales y eso es acerca de una tradición maya esas deformaciones se hacían cuando la persona estaba bebé y eso marca lo que es el poder del de, rango ¿verdad? de ellos sí, sí, sí. Eh, esta persona probablemente era enemigo de este pueblo gobernante de otro. Wow. Eh, se trajo a esa estructura 3 y se sacrificó, es decir, la, lo decapitaron. Eh, es que creo ¿Qué crees? que las personas de antes eran muy grandes, porque de nuestras escaleras... Y ver las escaleras de la pirámide. Son más grandes, ¿verdad? No, ¿no? son, son más, más anchas. Son te... pues, más atotre. Pero Ocuparíamos llegar a aquel tiempo a ver cómo eran los pastos. Ocuparíamos las personas. esperar a que hagan la máquina del tiempo para poder viajar a, al pasado. <ríe> para que nos coman los dinosaurios y llegaran a otro tiempo que nada que ver a los dinosaurios. No, pero la verdad es si está. Oh, no. Se le fue el sombrero. No. Lo va a agarrar el escudo. El... No. Lo va a agarrar. Sí. Lo va a agarrar el. Andrés, 900 años después de Cristo. Hay wow. diferentes hipótesis, ¿verdad? Porque no podemos asegurar un hecho. Eh, probablemente se dio algún problema político o religioso entre ellos, o también las cuestiones eh, naturales, ¿verdad? Las sequías, las inundaciones, las enfermedades y también los eventos políticos. habitaron lo que es la cultura pipí y los cimientos que logramos observar en medio de la acrópolis de piedra podemos acercarnos utilizaban lo que son la, el pajarete y el adobe para sus paredes, que sería alrededor de, la, de las piedras que logramos observar acá y esta sería una habitación el que vemos más a lo lejos a una bodega y allá podemos apreciar unas piedras que sería el fogón de los pibes donde cocinaban. Uh -huh. Que se escuchan ruidos abajo. vueltas de pierno, mira, eh. Mándale, allá Ándale. Mira, es lo, el. Lo veo atrás, suelta acá. que okay, vean. Ruidos ¿Por porque hay cuerpos enterrados allá abajo de miles de años, ah, es lógico. Y sí, luego recuerda que también hubo dioses, Mario, y pueden estar también por aquí. Es lo más probable. Ah, Nunca pensé que mató pirámide, y mucho menos del Salvador. La primera pirámide que conocí es del Salvador. De este. Sí, fíjate, y en México tenemos mucha, Ajá. y también de los mayas, ¿eh? exacto. La verdad, sí. Y pues Mario, la verdad es una aventura muy chida y una experiencia bastante nueva para nosotros. Quisiéramos llegando a México, Mario, conocer más pirámides. Conocer no más, pirámides. allá en México vamos a volar. El dron, altura. exacto. Aquí no pudimos traerlo, lástima, pero, pero sí haya sido chido haberlo traído. Y... Es la, es, la, es la más grande que hay realmente esa ah, okay. y esta se llama pirámide la campana san andrés es un poco más pequeña si sí, de hecho pues a la par si sí es un poco más pequeña como eso miren ahí está ¿sí? la cantidad más no pequeña fíjense sí, que aquí se ve pequeño pero hacia hacia abajo yo siento que va más profundo más profundo sí, porque se puede deshacer fíjate lo es lo que le quería comentar a la guía turística que me parece que todo esto aún le falta por rascar, sí, ajá, porque rascar. esto podría estar cubierto por completo, porque como ya vieron, ahí ajá. las escaleras están hacia abajo, es más y allá también, yo siento que son muy grandes estas pirámides. Sí, realmente no está bien escarbado, pero uh -huh, pues no exacto. lo hacen porque no quieren deshacerlo, uh -huh, porque si lo hacen pueden Rascan que vayan a tumbar dañan. partes muy valiosas, exacto, históricas Mario. también, más que, muy nada. Históricas, más que nada, que pues pierden el valor si ya las destruyen, y ya no son históricas porque no van a Existir, exacto, y son miles de años de antigüedad muchísimas sí. Una de esas, pero sí como que todo esto lo que ven lo que estamos pisando pues es parte de las pirámides nomás más que no está bien Ajá, exacto porque como pueden ver estamos en un cerrito las pirámides según están en un cerrito pero yo lo que digo es que está plano como aquello pero todo esto les falta escarbar pues sí. para que sí. se vea alto Bien, Mario, después de ver este, esas hermosas pirámides de is, muy históricas, vamos a comer un poquito de minutas para refrescarnos. Sí, igual, si no conocen las minutas en México, también las minutas son los raspados. Exactamente, en, en México le llamamos raspado más, más que nada básicamente porque lo raspan, así. Sí, sí, y aquí pero... le llaman minuta, desconocemos el por qué le llaman minuta, pero así se le llama aquí a los sí. raspados. sí, la verdad es muy bueno y vamos a refrescarnos un rato. Vámonos. Ese es el famoso marañón Dicen que sabe muy rico Yo la verdad nunca he visto esta esa planta Yo mucho menos Mario. ¿Sabe ciruela? A muchas frutas combinadas, pero es muy rico Wow, pero está sí, padre. padre, parece como chile ¿Ah, ¿eh, Paul. Uh -huh. Tiene como figura de chile, acá hay otro, miren. Uh -huh. Luego es como esto recto Y le va saliendo el chilito <risa> <risa> Es un fetito, ah, parece, exacto, parece un como fetito. feto Es una fruta que no es muy común Oye en México a... fíjate que nunca la he visto más. No bueno en Puerto Vallarta. En Vallarta. Porque no sé partes cómo de... le llamen en otras partes porque puede que sí cambie el, el nombre. Sí porque como igual, lo que es el Jocote En Puerto y Vallarta Valle. yo no había mirado este tipo de árbol pero miren aquí está para los que lo conocen ahí les dejo el marañón. Bueno Paul, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Sí, la verdad, esperemos les haya gustado. Y Mario, recuerden, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y vayan a seguirnos en las cuentas de Ajá, ah, Exactamente, y también recuerden seguirnos en Facebook, que ya tenemos Facebook. Ahí pueden ir a seguirnos y compartir más fácil con sus familiares o amigos. Y pues, bueno, pues, y hasta bye. el siguiente video, hasta la próxima Mario.